¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosita de YouTube? Aquí como siempre te traigo la última actualización del WhatsApp Plus En este caso el WhatsApp Plus de HeyMods En su versión 15.60.1 Bueno, ya que el otro desarrollador de WhatsApp Plus, o sea AlexMod Aún no nos saca una nueva versión Y por ahora va en la 10.00 Que también te dejo en la descripción del video Porque también está muy buena. Y bueno, mi querido rufiancito, si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus, te recomiendo que veas todo. Pero si ya sabes muy bien cómo instalarlo sin perder tu copia de seguridad y tus stickers, pues bien, anda, saltéate el video nomás. Pero si no estás seguro, pues mejor que te veas el video para que no te equivoques y no tengas nada que lamentar. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear una copia de seguridad. Y aquí viene una observación. Si ya tenías la versión Plus, ya sea de AlexMod o la de hey Mod, no hay problema. Solamente creas una copia, vas a chat y luego creamos una copia. Nada más. ¿Eso está bien? Pero si eres primerizo, yo te voy a guiar paso a paso. Ya que para la versión normal de WhatsApp Plus tenemos que hacer algo más. Recuerda que WhatsApp Plus...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 Oh, oh,